Mi nombre es John Witt, soy activista, empresario y jardinero canábico, eh, soy de la ciudad de Medellín, Colombia orgullosamente y nada, esto es un poco de nuestro jardín, Son, en Colombia podemos tener hasta 20, plat, hasta 20 plantas por ley como un autocultivo, o sea, para un autoabastecimiento y un autoconsumo, y en estos momentos yo tengo 17 en un invernadero de 72 metros cuadrados y bueno, les quiero mostrar. Todas las plantas vienen desde semilla, excepto estas tres. Estas tres son esquejes. Estas dos primeras son Silver Haze y la de allá es una Black Valley. Esas tres vienen en esqueje. De acá hacia abajo, todas, todas son desde semilla. Estas dos son Critical 47. La de allí es una Freeze Cheese. Todo este cultivo ha sido levantado a punta de Top Crop. Desde el Top Beck, Top Bloom, Big One, Deeper Underground, el Top Candy todo Siempre tratamos de manejar las mejores marcas y las mejores genéticas Como es la Critical Man del Banco Family Ganja Una de las que mejor ha soportado el clima pues, y las condiciones de acá Porque siempre estamos en una altura considerable No nos pueden faltar las Landraces colombianas Mangovich 100% del Banco Canabiogen Y nada, tenemos un poco de todo Acá al lado de esta sativa tenemos una indica pura, una spawning número uno del Banco Paradise Seeds. Esto es una Mataro Blue CBD. Esto es una planta no muy psicoactiva, con alto porcentaje de CBD, o sea, con un gran valor medicinal. Y podemos ver el tamaño de esta planta, la ramificación, los tallos, los cohetes que está sacando. Esto es un ejemplar precioso. Igual que la Black Valley que tenemos arriba en la esquina, que es la más grande, y esta chispa del banco Positronic, que también es una sativa que viene muy pegada en el mercado. Y bueno, acá está, acá está mostrando por qué. En realidad creo que han alcanzado mucho esplendor. Esta es una... Ahí sí se me fue la paloma, es Psicodelicia. Esta es una psicodelicia del banco Sweet Seeds. La verdad no la he probado, pero he escuchado muy buenas referencias de ella. Y huele muy bien, si en realidad dicen que su efecto es demasiado psicoactivo, entonces con muchas ganas de probarla. Esta es la planta más grande que tenemos, Esto, ella llegó como un esqueje, era un esqueje de este tamaño, en mes y medio que se le dio de crecimiento alcanzó este tamaño y ya con la floración pues terminó de estirarse y alcanzar su tamaño ideal. Vemos que la cantidad de cogollos que tiene, el grosor, la resina, apenas vamos en la quinta semana de floración, entonces aún nos falta y podemos apreciar que esta planta está en todo su esplendor, mirarle los tallos, mirarle la base. Tenemos de todo un poco y siempre tra tratamos de tener muy buenas prácticas para tener un cultivo orgánico 100% y de la mejor calidad. Pues en realidad con, el, con un solo litro de Top back logramos hacerle todo el todo el ciclo de crecimiento hasta 19 plantas, hasta 17, perdón. Entonces en realidad el abono no rinde porque tiene muy buen rendimiento pues en cuanto a cuando uno lo va a utilizar y pues en, en resultados pues no es sino mirar las ramificaciones, mira estos tallos, mira, todo eso fue logrado a punta de Top bag, mi micorrisas y ya una que otra cosita que uno, le va, que uno le va metiendo, pero las bases a todo esto fueron, fueron Top back. Bueno, los, los que estamos utilizando de top crop. ¿de para de floración también? seguimos, seguimos con top crop, ya le metemos el big one, el top bloom y el top candy. Y ahí ya completamos todo el ciclo de floración perfecto. Y los abonos los hemos comprado por un litro y no hemos tenido necesidad de comprar un litro adicional de tal de referencia en específico, no. Lo que nos ha comprado nos ha, nos ha, nos ha rendido para todo el cultivo completo. Nosotros desde el Banco Family Ganja, al lado de la crítica Man, teníamos una crazy lola. Tan pronto empezó la floración, le dio hongo, entonces la planta tocó cortarla. ¿Por qué? Porque es que acá hay mucha humedad en el, en el aire, el clima es muy cambiante, estamos, estamos en un lugar muy frío, entonces no todas las genéticas resisten igual las condiciones. Entonces, hay, en este momento hay 17 plantas, esto es un espacio para 20. Las tres que faltan fue porque les dio un hongo y tocó cortarlas para que no infectaran a las otras. Esto es un, un lugar, pues esto es un terreno privado, una propiedad privada donde no cualquiera puede entrar Igual, si por algún motivo llega a venir la fuerza pública o algo así que un vecino le parece que lo que estamos haciendo no está bien hecho o alguna cosa Ellos van a venir y lo primero que se van a encontrar va a ser esta puerta, estar la entrada al invernadero Donde dice, autocultivo, somos legales 100%, nos ampara la ley 613 del 10 de abril del año 2017, la cual dice, acá se cita los artículos que trata la ley, autocultivo, que es lo que nosotros tenemos acá, autocultivo, pluralidad de plantas de cannabis en número no superior a 20 unidades, de las que se pueden extraer estupefacientes exclusivamente para uso personal. O sea, yo puedo tener mi cultivo con 20 plantas y puedo tener 20 plantas más grandes que esta. Lo que la ley me dice y lo que la ley me, me limita es a que yo no puedo comercializarla si en estos momentos no tengo la licencia, si no tengo la licencia de transformación, de exportación, ya para el tema medicinal. Pero como tema recreativo, esto es mi derecho y yo lo ejerzo, esto es nuestro derecho, podemos tener 20 plantas por persona. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad.